Me dé tiempo Tal vez mi cuerpo Busque cuerpo Tal vez estas flores Sean de blanco de nuevo Tal vez se mitigue Mi aburrimiento Y mientras voy a pensar nuevos deseos Y mientras voy a ir olvidando tu cuerpo Y mientras pienso me como un caramelo Y mientras decido mi nuevo cuento Porque soy sola Porque me quedé sin compañía Porque pronto espero que haya boda Porque llenará mi cartera vacía Soy la tristeza que no quiere ser al fin y al cabo ya enterré a tres. Y al aire mandaré tus flores. Y sin aire saludo a tus deudores. Con aire mi intestino te echa de...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 La tristeza que no quieres ser, al fin y al cabo ya enterré a tres, ya enterré a tres.